Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Artículo 150. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Yo lucho contra la corrupción.